Hola a todos, tras acabar la primera fase del torneo, ahora les explicaremos cómo serán los cuartos de final del torneo el mejor del club. Para comenzar les hablaremos un poco de los participantes que lograron pasar la primera fase. Por el grupo A tenemos al señor Mantequilla. Santi21, Guau y Juan José. Y por el grupo B tenemos a Matías, Guau2, Sebasol e Irwin. Se han cambiado un poco los nombres por, eh, porque algunos participantes no se presentaron en el torneo. Así que logramos eh, que otros se ingresen. Como enfrentamientos tendremos Señor Mantequilla vs Santi21 Guau versus Juan José Matías versus Guau2 Y Sebasol versus Irving ahora si sí, seguimos con la explicación de lo que serían los cuartos de final será un enfrentamiento 1 versus 1, como ya han podido ver en los gráficos, entre un participante contra otro en balón Brawl, como pueden ver acá en este video eh, uno, porque son 3 versus 3 en balón Brawl, ustedes saben los otros dos van a tener que quedarse en el arco a un costado cada uno para que estos dos participantes puedan jugar uno versus uno y para ver quién es el ganador final. Así que les dejo este video para que puedan verlo y analizar más o menos cómo va a ser la estrategia de los cuartos de final, de la semifinal y de la final del torneo del de mejor del club. Se harán tres partidas por cada dos participantes del torneo. Así definiremos quiénes pasarán a la siguiente fase, es decir, la semifinal. Hablando de las fechas donde se llevarán a cabo los cuartos de final, bueno, los participantes que vienen del Grupo A será el sábado 25 de julio a las 4 pm hora peruana y para los participantes que vienen del Grupo B será el domingo 26 de julio a, la, a las 4 pm hora peruana. Los mapas serán Estadio Brawl, Pinball y Campo Abierto. Como reglas del cuartos de final, son las mismas que la, la primera fase del torneo, el mejor del club. Pero la diferencia es que si tocas la pelota cuando no es tu partido, serás descalificado del torneo. Así que deben permanecer dentro de su arco, sin, sin moverse otra vez moviéndose para que no, no se desactive. Pero no deben coger la pelota para nada, solo los participantes. Cualquier pregunta que tengan sobre el torneo, cuartos de final del torneo el mejor del club no olviden hacerla en los comentarios y no olviden ver la transmisión en vivo en el canal de Lecky Jones sobre estos cuartos de final la semifinal y la final del torneo que serán después de esta fase hasta la próxima chao